La semana pasada se conoció la información extraoficial del que el Partido Revolucionario Moderno PRM habría escogido al actual diputado Olmedo Cava para que fuese el candidato a la alcaldía en este municipio de San Francisco de Macorís. Sobre el particular cuestionamos al funcionario quien dijo, será en la semana próxima que darán a conocer quién será el candidato. Realmente el PRM está haciendo una evaluación con respecto a la candidatura a la alcaldía eh, Hay varios candidatos Tenemos por ejemplo el caso de Amado Ten Que es un candidato eh, que se ha potencializado Un hombre bueno, un hombre bien valorado En la sociedad de San Francisco de Macorís. Pero como presidente del partido Todavía yo oficialmente no puedo eh, anunciar Nosotros en eh, la próxima semana posiblemente Los próximos días nosotros formalmente Vamos a anunciar una propuesta. Sobre las posturas de aspirantes a esa posición que han acusado de poca democracia dentro del PRM, al reservar esta candidatura, Cava, quien también es el presidente del partido en esta localidad, fijó su posición. Lo, lo importante es que esa reservación no se hizo aquí en San Francisco de Esa reservación se hizo en Santo Domingo, claro está. Ellos tienen estudio y tienen muestra y saben lo que significa la alcaldía eh, para el pueblo de San Francisco y para nuestro partido. Y entonces eh, entendemos nosotros y estamos seguros de que después de una ponderación, una valoración, el candidato que el partido presente va a contar con la mayoría de la aceptación, tanto interna como eternamente, aquí en San Francisco de Macorís. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.